Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estoy yo, Michel, francés, para un video especial eh, Para demostrar a la gente cuánto gano haciendo videos Pues la idea no es ganar dinero, pero igual todo el mundo en YouTube puede ganar dinero Aunque ahora cambiaron como las reglas, etc. Pero eh, para los que no lo saben, pues hay muchos YouTubers que se volvieron millonarios Y no millonarios con pesos colombianos bueno, es una broma no tan mala, pero los pesos colombianos, aunque sean uno millonario, no, no quiere decir que tenga mucha plata. Pero en millones de euros o de dólares, pues, ¿cómo hacen? La verdad es fácil, pues, poner videos, lo que primero es, puede ser fácil como difícil. Y no sé si se dieran cuenta, cada vez que uno pone un video hay una publicidad. Entonces, gracias a la publicidad del video... Entonces se puede ganar dinero. Y obvio que un video con mil reproducciones, 500 reproducciones no, no, no te va a dar mucho dinero. O sea, son los videos que tienen un millón de reproducciones, dos millones y acumulando todos esos videos pues uno se puede volver millonario si uno hace eso desde ya hace años. Y obvio, aparte de la publicidad que, que se gana el dinero. Eh, también unos ya tienen unos patrocinadores, no sé, o sea, digamos uno va a estar con un reloj, miren mi reloj, no sé qué, ya, uno puede ganar dinero si el reloj hizo un contrato con el youtuber, etcétera, todo eso es el mundo del dinero, de la, bueno, de, de, de la economía, etcétera. Eh, bueno, obvio que pequeños youtubers como yo pues no tenemos eh, patrocinadores eh, Se gana un poco de dinero, vamos a ver cuánto he ganado desde que tengo el canal No voy a esconder nada, no es la idea Y pues qué, qué más quiero decirles eh, bueno, entonces, sí, lo que pasa con la publicidad es que YouTube gana obvio, un más grande porcentaje que el youtuber, yo no sé cuánto gana en el porcentaje, pero obvio, digamos, si aparece una publicidad de McDonald's en el video mío, de pronto gana el 70% de esta publicidad de YouTube y yo ganaría 30%. Entonces, así es el mundo de, de YouTube. Uh, otra cosa que se puede hacer en YouTube, aparte de ganar dinero, es pagar. Yo ya he pagado por ahí unos 30 euros, 40 euros, 50 euros, no me acuerdo. Eh, que ganamos pagando? Yo he pagado al principio del canal, eh, hay una opción para que mis videos sean, eh, que le propongan mis videos a la gente, o sea, digamos, tú te conectas, estás viendo un video, cuando yo pago, pues podrías ver en publicidad mi video apareciendo, un video de Michel Francés, no sé qué, estaría la publicidad, o se puede ver también cuando uno da clic en un video, hay otros videos que aparecen a la derecha, un, una cantidad de videos propuestos, entonces si uno paga puede aparecer ahí, a veces hay que pagar, bueno yo ya he pagado al principio me he ganado más reproducciones que suscritos y entonces si sí, se puede ganar dinero, bueno se puede pagar para ser más famoso aunque ya ahora no pago porque pues, pues es mucho dinero y ya felizmente tengo a ustedes mis 12 mil suscriptores entonces para qué pagar más, eh, bueno si fuera millonario obvio pagaría para atraer más gente, eh, bueno entonces sí, se puede ganar dinero, se puede pagar, yo he pagado y vamos a ver cuánto gana dinero pero antes de hablar de mi platica que la tengo y no les daré a nadie, no mentiras antes de hablar del dinero también quería decirles pues cómo empecé en youtube pues hice un primer video en el 2013 ya hace 4 años la vida pasa muy rápido eh, hablando de colombia mmm, mi video pues cuando lo hice eh, era para demostrar al mundo que colombia era un buen país etcétera entonces fue un primer video que hice en un otro canal eh, ya ni me acuerdo de la contraseña del video, el video lo pongo si quieren en la descripción del video, eh, de este video que se llama francés habla bonito de colombia eh, bueno me inspiré también un poco de este canal porque un amigo mío bueno amigo más un conocido mío había hecho un video sobre medellín eh, hace 4 o 5 años el chico lo había hecho, entonces yo pensaba que sería chévere decir mi, mi opinión y ya, entonces este video no hubo más de YouTube, eh, olvidé el, ca el canal, la contraseña Y luego vi que tenía muchas reproducciones este video abandonado Entonces decía, bueno, sería más mejor hacer otros videos para mostrar más cosas de Colombia eh, Para el pensamiento de un extranjero como yo Bueno, así empecé en YouTube Bueno, ahora voy a decir eh, por qué sigo haciendo videos Pues porque la verdad todavía quiero estoy feliz de ser parte de una comunidad de YouTubers Que muestran lindas cosas de América Latina particularmente Colombia pero para demostrar al mundo de todos esos comentarios que me dan rabia cuando leo un artículo ay en México hay muchos narcos ay en Colombia hay muchos narcos allá hay mucha pobreza o sea me da rabia este tipo de comentarios o sea bueno sí hay problemas pero la vida está muy hermosa en América Latina en general bueno yo he vivido solamente en Colombia conocí otros países latinos con Perú y México pero de paseo eh, obvio que quiero conocer más Países latinos, entonces sí, y hago videos para demostrar al mundo, pero miren, soy francés y no hay nada bonito a veces en los videos que grabo, no siempre muestro lindas partes, pero igual me gusta, me gustan esas partes. Por eso sigo haciendo videos y obvio, lo otro sigo haciendo videos pues con ustedes, gracias a ustedes, con esos comentarios de ay gracias por mostrar la parte linda de mi país, pues estos comentarios me hacen obvio, me hacen muy feliz, muy muy feliz. Entonces por eso sigo haciendo videos. Eh, entonces eso es lo más bonito creo de hacer videos de, de los comentarios. Los lindos comentarios. Y lo malo de YouTube, um, pues los comentarios muy rabiosos. Uf, hay una cantidad de comentarios de gente enferma. O sea, digo enferma porque una opinión es muy buena. Si no están de acuerdo conmigo, obvio, estoy de acuerdo. Hay que debatir y todo. Estoy muy de acuerdo. Pero cuando hay comentarios de ay francés de mierda, calvo hijo de puta", Bueno, discúlpenme la grosería, pero a veces lo que me escribe esa gente. Felizmente la verdad no soy una persona muy sensible. Pues tampoco cuando los veo estoy. Ay, me insultaron. No, pero tampoco estoy como la gente muy sensible. Y, ay hijo madre, me insultó. Le voy a hacer la vida imposible. No, tampoco yo soy muy tranquilo. Entonces, obvio, Me dan rabia, pero felizmente soy fuerte para eso. Entonces sí, eso es lo más triste gente mala y obvio que nunca va, va a faltar en este mundo gente mala ya bueno ahora anécdotas en, antes de hablar de la platica que todos esperan a ver cuánto he ganado cuántos millones de euros ganó al mes no me eh, antes de hablar del dinero también anécdotas pues eh, ahora mismo pues volví a Francia eh, se acabó mi contrato de trabajo en Colombia es verano en Francia ahora mismo estoy feliz con la familia eh, bueno anécdotas chistosas primero anécdotas chistosas Anécdota número uno es eh, los comentarios que dicen que soy colombiano, bueno, la verdad, cuando me lo dicen me gusta, porque quiere decir que yo, siendo francés, que aprendí a hablar español en el colegio, eh, quiere decir que tengo un buen, buen talento. Bueno, no quiero ser creído, pero es lo que dicen: que soy muy talentuoso para hablar español, ya que algunos creen que soy colombiano. Y, y ellos, ay, mándame uh, tu cédula. Bueno, son canciones a veces, pues creen que soy colombiano. Y lo dicen de una manera, una manera, manera grosera: como, ah, eh, tú que vas a hacer creer al canal que eres francés, pero yo no te creo, eres un colombiano. Bueno. Entonces una anécdota que es chistosa, pero ni tanto, es que creen algunos que soy colombiano, pero no lo soy, no tengo sangre colombiana, pues sería un orgullo ser <risa> colombiano, pero no lo soy. Soy orgulloso por ser francés y tengo sangre polaca por mi mamá que es polaca, aunque ya tiene la nacionalidad francesa y mi papá tenía orígenes polacos, eh, entonces soy francés polaco. Pero latino no, no soy no tengo familiares en ningún país de América Latina. Aunque a mi familia le gusta viajar a América, a América Latina como a mí. Bueno, esa anécdota número uno. Ahora la dos, número dos. Anécdota número dos. Pues en Colombia hubo personas que me reconocieron. Me parece, pues... Chévere, interesante, cuando la per las personas te reconocen, incluso me lo es escribían en los comentarios, ay te reconocí, no sé qué, eh, pues chévere, me reconocen, algunos obvio que no soy famoso ni nada, pero algunos me reconocieron, incluso una vez estaba comiendo en KFC tranquilito, en Suba, y una chica, ay puedo tomar una foto contigo, y yo, ah bueno, obvio, no hay problema. Entonces sí, muy interesante. Aunque lo malo de esto es que, digamos, si un día, por ejemplo, estoy muy en puta... Beep, bueno, muy bravo y que, ay, tomemos una foto, estaría como, bueno, pues nunca negaría, negaría pero no haría una mejor sonrisa. Entonces sí, esa es la anécdota número 2. Anécdota número 3 es que eh, el término latino, yo hablo mucho del mundo de América Latina. Y siempre digo los latinos, los latinos, los, latito, los latinos, etc. Y muchos se ponen muy bravos porque para ellos no se dice latino, se dice, bueno, no sé qué palabras quieren que diga. Incluso dicen que el latinoamericano tampoco se dice. Bueno, muchos se ponen bravos y creen que yo lo hago de racista. O sea, yo racista, por favor, nunca. Eh, a mí me gusta mucho América Latina Y no sé cómo decir La gente que vive Bueno, en estos países que voy a citar Colombia, México, Brasil y... No, a mí, para mí Gente latina Es la gente que está en América Latina O sea, América del Sur Central, Norte Pero no en todos los países Porque para mí eh, Por ejemplo La Guyana No es América Latina Aunque obvio el, lat el francés viene de la lengua del latín Es verdad Yo sé que los franceses también son latinos En, en casas que hablan el idioma latín Bueno, sé todas esas cosas No? No sé, pero es una palabra ambigua, entonces ¿por qué la gente se pone tan brava cuando es una palabra ambigua? Lean los diccionarios, todos dicen que es ambi ambiguo, bueno espero no pronunciar mal, es una ambigüedad muy complicada, pero ya, cuando hablo de uh, latinos, pues ya, si saben que me refiero a la gente que vive en América del Sur, Norte, Central, pero los que hablan español o portugués, para mí eso es gente latina, bueno entonces esa es la anécdota número 3. Anécdota número 4, y ya no hay más anécdotas. Es las fotos sexuales. Bueno, son más chicos. Chicas, creo que no ha habido. Pero chicos que me mandan fotos de su. ¿Bip? Bueno, de, sus, de su cuerpo, pero una parte en especial. Eh, felizmente no hubo 50, pero algunos hicieron eso. Y pues no estoy bravo contra ellos, pero no soy homosexual. Respeto mucho a los homosexuales, pero dejen de mandarme esas fotos tan. Sucias. Pues, no pueden hacer con gente que le gusta, pero personalmente no me interesa En cambio, si es una mujer hermosa, no me interesa Bueno, eso eran las anécdotas desde que tengo el canal Bueno, ahora vamos a ver el dinero, les prometí y yo cumplo las promesas Entonces, empecemos con el dinero de una vez ah, Cuidado, aparece la pantalla Entonces, vemos que son 54 dólares que tengo actualmente Uh, totalmente ya he tenido 240 dólares, o sea que totalmente, llevo un año con el canal, es 300 dólares totalmente, es bastante dinero, aunque obvio, estoy lejos de ganar los sueldos grandes, uh, bueno, mi video más visto son 10 razones por las cuales un hombre europeo se enamora de una latina, Gané gracias a este video 107 dólares, bueno porque fue visto, 280 mil reproducciones, la mayoría de que lo ven son mexicanos, luego colombianos, luego peruanos, luego estadounidenses, luego argentina. Y bueno aquí vemos todos los países que ven mi, mis videos, así son las estadísticas de YouTube, son muy completas, se ve de todo. Eh, bueno, los que están en Estados Unidos Yo creo que la mayoría son mexicanos allá Bueno, colombianos también, pero ya hay muchos mexicanos Les agradezco Entonces, a todos los países latinoamericanos Bueno, latinos eh, Para ver mis videos Aquí están los videos más vistos del canal Entonces son 15 videos eh, los, los 15 primeros videos Este el último de los 15 Tiene 11.000 reproducciones Lo que ya es una buena suma Un millón de reproducciones, muchas gracias 12.450 suscriptores una muy buena cifra muchas gracias otra vez a todos y desde siempre pues vemos entre los países no los vídeos que me dieron más dinero eh, donde me vieron más bueno obvio en colombia luego en méxico eh, hay más hombres que mujeres en el canal ah no son más mujeres totalmente en el canal hay muchas gracias chiquitas hermosas y ya entonces eh, para responder a los comentarios aquí están cuando yo contesto a todos en general aquí está la lista de las personas que me escriben, entonces yo miro e intento responder a todos, eso me toma mucho tiempo, uh, hay gente muy mala, como les decía, mire, una chica, por ejemplo, no, un chico, perdón, que me dice idiota, gracias, y orgulloso por ser un idiota, te estoy grabando, bueno, lo estaba grabando en vivo, pero hay gente así que me insulta, no se sabe por qué tanta rabia, yo nunca soy grosero, yo expre expreso mis sentimientos, mi opinión, pero nunca soy grosero. Aquí otro comentario chistoso, de hay, hay muchos, pero este es chistoso, es eh, como que una ecuatoriana me está hablando, muy amable la chica, y que me pregunta de dónde soy. Entonces, medio risa porque, pues, Michel francés. Para todos los que no saben, soy francés. Ya, entonces, vieron cuánto he ganado. Son totalmente desde que tengo un millón de reproducciones, son 300 dólares. Eh, obvio, siempre va a crecer más o menos, o sea... Eh, digamos que las publicidades Más un canal es famoso, más va a tener publicidad Potente, por ejemplo Uno que tiene siempre un millón de reproducciones Por cada video tendrá marcas como McDonald's, Adidas, mientras que uno Como yo si empieza no tendrá tantas Publicidades de, de dinero Que digamos dinero, o sea de, de gente que paga para que La publicidad aparezca, no, no será gente tan potente Como McDonald's Y ya, y entonces ahí Se acaba el video, pero antes de acabar el video Voy a pedirles un gran favor a todos eh, Bueno, si se puede Si no se puede, lo igual lo habré intentado Moriré en el intento eh, Estoy pidiendo donaciones De ustedes eh, Para comprar una cámara Entonces, eh, el proyecto Es que me estoy grabando, por ejemplo Ahora con una... Siempre que grabo mis videos Es con este celular Un Windows eh, Ahora mismo me está grabando, es una cámara Le voy a tomar una foto para que vean que no es Para nada la cámara 4K o no sé qué, a ver, una fotico de la cámara. Eh, le estoy tomando la fotico. Eh, esta cámara la compré, bueno, barato a 40 dólares. Eh, bueno, se ve muy feo, se ve muy borroso. Eh, esta es la cámara que me graba. Bueno, entonces, yo soy europeo, eh, no soy millonario. Ahora estoy en Colombia trabajando con profesor de francés. Eh, los profesores no nos pagan tan bien en Colombia, no sé, bueno, depende dónde. Eh, mis viajes me cuestan mucho dinero para volver a Francia no, no es nada barato entonces bueno si ustedes tienen aunque sea un dólar para regalarme y comprar una mejor cámara haría un video con la compra de la cámara o sea grabaría eh, cuando compre la cámara en un, en un almacén o sea que todo está obvio planeado, o sea no habrá ningún robo no soy un político, no soy presidente no hago política solo que pido ayuda eh, para la gente que me ayude eh, pues por todo el tiempo que hago la verdad he ganado 300 dólares pero es, son no sé cuántas horas hice totalmente trabajo entonces sí, para grabar mejor, porque muchos se quejaron, vamos a ver las quejas, eh, hay muchas pero tienen todas las razones, que mi, mi material está muy feo, yo conozco a muchos youtubers, conocí a varios y tenían algunos mejor material que yo eh, entonces miren, mensajes, uno que me dice Charlotte que la calidad no estaba tan buena y aquí tenemos también a Xweed, Xweed eh, que también dice que el sueño está horrible. Eso era en el video de México. Eh, entonces aquí aparece también el video, eh, no, el video, sí, bueno, la página de donaciones. Y me pueden dar, aunque sea un dólar. O sea, si son chiquitos, que si no tienen dinero, pues no manden nada, no estoy robando a nadie. Pero si tienen algún aporte, alguna ayuda, pues me mandan el dinero en esta página que aparece. está aquí eh, es Lichi, la página de donaciones. Entonces si pueden darme aunque sea un dólar, un euro, un centavo, les agradezco mucho y cuando uno manda el dinero uno puede escribir el comentario, le podría, pues la persona para agradecerle le podría poner un saludo en un próximo video o hacer un video de preguntas, si tienen preguntas muy personales las preguntas que sean pues las contestaría en otro video. Entonces sí muchas gracias si me apoyan, si no me apoyan muchas gracias también por mirarme, si me odian muchas gracias igual porque no odio a nadie, amo a todos. Entonces eso fue mi sueldo, bueno, sueldo entre comillas de la plata, que se gana un youtuber humilde como yo. Y bueno, muchas gracias a todos, no olvides poner un like, suscribirte y si tienes mucho corazón y no, no eres humilde, porque no quiero plata y humilde, pero plata de los que tengan un poquito, pues muchas gracias, si ofreces un poquito. Au revoir, merci beaucoup.